Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Suad y os voy a hablar de la salud de los campamentos de refugiados saharauis, tanto de la salud general de la población como de la específica eh, o relacionada con el, con el agua. En cuanto a la salud general, el, el, hay que tener en cuenta primero que existen diversos factores como es la falta de recursos, las condiciones de vida en eh, los campamentos, las condiciones climatológicas, etcétera, que afectan o inciden de forma tanto directa como indirecta en la salud de la población. En cuanto a, a las enfermedades, pues el Ministerio de Salud eh, Pública saharaui destaca enfermedades como pues las infecciones gastrointestinales, las infecciones respiratorias, malnutrición, anemia, sobre todo en mujeres. En edad fértil o, dura, o durante el embarazo, malnutrición en, en, en niños y eh, también pues existe mucha patología dental. Estos son los más comunes digamos, pero también eh, hay problemas que se han ido, además han ido apareciendo eh, y aumentando a lo largo de, de los últimos años que son las enfermedades crónicas eh, como es la diabetes, la hipertensión, Enfermedades cardíacas, tiroideas, enfermedades como el asma que han ido aumentando a lo largo de los años y que además se dan en los... Estas, en general todas estas enfermedades suelen afectar a grupos vulnerables como son las personas mayores de 65 años o eh, a los más jóvenes, a los niños. En cuanto a, a problemas que también se pueden observar, observar que ya esto es eh, algo subjetivo digamos pues se puede ta ver también pues mucha mucha patología eh, de tipo esquelética o sea, enfer enfermedades de los huesos articulares y también enfermedades musculares esto se puede ver eh, eh, mucho en los campamentos también hay que hablar eh, en cuanto a la salud a un problema que nos ocupa actualmente, que es el problema del, del COVID o de, la, o de la pandemia y cómo ha afectado a la población saharaui, ya que teniendo en cuenta que se ha producido un bloqueo eh, en, en Argelia, pues ya no, no entran las ayudas que antes entraban, sobre todo para el sector sanitario, los medicamentos, eh, como tampoco eh, los, la ayuda mmm, en cuanto a profesionales, porque an antes siempre iban profesionales de la salud a, a realizar tanto consultas como eh, operaciones, etc. Y, y este año pues no se ha podido llevar a cabo eh, nada de esto y se ha notado mucho en los campamentos, sobre todo en cuanto a los medicamentos, ya que mucha muchas personas tienen enfermedades crónicas y pues no han tenido acceso a medicamentos necesarios y eh, han tenido que buscar pues, otros medios e eh, incluso pues muchos no, no han podido encontrarlos. Eh, otra cosa que eh, en cuanto a la pandemia, pues el hecho de que sea un problema de salud que puede afectar a toda la comunidad saharaui en los campamentos de refugiados, como sabréis, pues no hay medios eh, eh, mm, o sea, son, los medios que hay son limitados, entonces el hecho de diagnóstico, tratamiento o seguimiento pues hace muy difíciles en los campamentos y más cuando se trata de, de un virus que puede eh, producir grandes daños, digamos, o que puede complicar la, la situación eh, clínica o la salud de una persona. Otra cosa también relacionada con la salud que ya he mencionado antes, es el, pro, el programa de vacaciones en paz porque cuando los niños van al, al extranjero, eh, cuando vienen aquí a España no solo es para mm, aprender español o para, o para mm, ver o para visitar el país sino también algo fundamental eran las revisiones que se hacían aquí a los niños eh, eh, para, para saber cuál era su estado de salud o para tratar los problemas de salud que tenían y que este año pues no se ha hecho. Eh, también hay gente que, pues, que necesita tratamiento en el extranjero porque como, como, como sabéis en los campamentos pues, no hay unidades mm, especializadas como por ejemplo pues, eh, diálisis eh, eh, para tratamientos eh, para, por ejemplo, para pacientes que necesiten quimio o radio, sin embargo, pero también pueden ir a, a Argelia a tratarse, pero muchos, tan, muchos otros pacientes que necesitaban salir al extranjero para tratarse, pues tampoco han podido. En cuanto a los problemas de salud relacionados con el agua, lo primero que hay que hablar es de cómo antes la población saharaui obtenía el agua. En, la, en los primeros años, pues cada familia, eh, eh, bueno, o, o se excavaban pozos, pero de forma privada, digamos, o sin, sin ningún control ni, ni un sistema de saneamiento o de seguimiento, por lo que hubo muchos problemas y... Eh, por ejemplo, hubo una, una epidemia de cólera en el campamento de Yun debido a que eh, eh, eh, durante los años 90 uh, se produjeron lluvias torrenciales que eh, resultaron en el desbordamiento digamos, de, de, de los pozos y, y el agua de los pozos entró en contacto pues, con aguas fecales o aguas que ya estaban contaminadas y el agua que consumía la población... Eh, pues ya estaba contaminado y, y así pues mucha gente pues se vio afectada por este problema. Eh, después de, de eso y después de la introducción del plan directorio y de la potabilización del agua y del saneamiento, eh, los principales problemas que presentaba el agua en los campamentos estaban relacionados pues con la salinidad, que el agua tenía una alta salinidad, también había una... Eh, una cantidad de, de flúor, de, de nitratos que eran eh, muy altas e incluso doblaban o triplicaban las recomendadas por la, la Organización Mundial de la Salud. Y eso, algunos estudios que se hicieron en los campamentos observaron que es, esas cantidades en el agua que se consumían a diario por la población pues estaban relacionadas con patologías cardíacas o, eh, por ejemplo, con eh, la fluorosis dental o sea que la dental es la o sea, más visible en la sociedad saharaui, porque casi eh, eh, toda la población, mucha o una gran parte de la población, tiene manchas en los dientes y es eh, visible, digamos, a, a primera vista. Otro problema eh, eh, Relacionado con esto, eh, que se, se, se sospechó que podía tener relaciones con la, con, relación con la salud de la población, era el yodo en el agua, que eh, algunos estudios se hicieron para descartar, digamos, o para ver si de verdad existía este problema, y era que eh, las cantidades de yodo en el agua eran muy altas, y además, como en el, en el Sahara se, se consume mucha leche de, de, de, de cabra, de... De, de, de camella incluso también, pero est todos estos animales consumen el mismo agua con altas concentraciones de yodo entonces pues eso añadía eh, digamos más cantidad a la que ya se consumía simplemente de, del agua y eso pues se relacionó con problemas de bocio y problemas tiroideos como por ejemplo según la OMS en el momento en el que se consuma una cantidad superior a la recomendada durante un largo periodo de tiempo, pues eso podría, por ejemplo, resultar en enfermedades como la tiroiditis autoinmune. En cuanto a después, bueno, después, más tarde, eh, eh, la potabilización del agua mejoró, las condiciones mejoraron y ya el único problema que se veía o los principales problemas estaban ya más relacionados relacionados con la escasez del agua, el almacenamiento y la higiene y esto es otro problema no solo que la calidad del agua no era la, la óptima sino que existía una escasez de agua importante en los campamentos, bueno hasta el día de hoy se sigue sufriendo ese problema a veces sobre todo en épocas de verano y eh, un problema importante es el almacenamiento ya que los campamentos la mayoría de la población utiliza eh, contenedores de zinc que están expuestos a las a las altas temperaturas, a las tormentas de arena, a las precipitaciones, etcétera. Entonces, pues eh, con el tiempo esos contenedores se, se, se oxidan y se producen pues aperturas que pues, se transforman en una fuente de, de, de entrada de agentes microbianos y de, que, que acaban contaminando el agua y pues la población acaba consumiendo ese agua que, que está contaminado. Según algunos estudios también pues casi el 67% eh, por de la población está bajo riesgo de contaminación debido a, a este problema. Otro, otra cosa también es que en estos contenedores se acumula cal en el fondo, a veces incluso hongos, renacuajos se... se aparecen en, en el fondo de esos contenedores y también, como he dicho, este agua se acaba consumiendo y acaba afectando pues, la salud de la población, población sobre todo produciendo problemas eh, gastrointestinales. Sin embargo, como esto se sabe o sea, y, y llevamos viviendo más de 45 años en, en, en, en, con estas condiciones, pues eh, un punto importante que siempre... Siempre ha estado en la, en la salud, en los campamentos, eh, eh, ha sido la prevención y promoción de la salud. Entonces siempre se, se llevan a cabo campañas, eh, conferencias, reuniones, etcétera, donde se les explica a la población y se les dan recomendaciones para evitar eh, estos problemas de salud mm, derivados de digamos del almacenamiento del agua, incluso de la, de la higiene también, porque no es solo el almacenamiento, sino después... Eh, cuando se utilice el, el, el, el medio En eh, cualquier eh, utensilio eh, o, o, o algo así que pueda estar eh, sucio Y que después se consuma y acaba afectando a la salud Entonces una de las recomendaciones por ejemplo que se hacen Es que el agua se caliente eh, se, se, se hierva siempre antes de utilizarlo Sobre todo pues en, en, en alimentación para bebés o para personas mayores que, que tengan enfermedades o incluso para mayores en, en general eh, eh, y nada, eso ese es el principal problema pero gracias a, a la promoción de la salud y la prevención eh, que se da en los campamentos pues eh, estos problemas no, no han sido tan graves y, y eso suelen ser eh, problemas, enfermedades gastrointestinales básicamente que se acaban controlando